Muy buenas a todos, chicos y chicas Bienvenidos a Fortnite Un capítulo más Tenemos aquí la partidita de ajedrez Mantente siempre un paso por delante Y no dejes que sepan cuál va a ser tu próximo movimiento Es muy difícil porque me ven ahí en directito Pero bueno Aquí estamos con Real Girl for Life Y cesto grabado Así que... Ahí ¿Cómo te llamas, Alex o Lucas? Lucas, Alex se Luke, llama Ale Pepe. <ríe> Luke Alex. Bienvenido, Luke Alex. <ríe> no, hombre, tú ya eres de, de los antiguos. Tú ya eres de los. Venga, vamos A ver, aquí la misioncilla esta de la temporada. Tengo que, que recuperar cinco de escudo usando consumibles, tío. No sé dónde hacer eso. ¿Será con. Yo ya la he hecho esa misión. ¿Con algún pe escudo? ¿Con algo? Mira, la seta escudo también, también me servía para... ¿Cuánto tienes que recuperar? Cinco nada más una seta pues, yo creo que me recupero mírate el, mar. mírate el mapa y ahí donde he marcado podemos caer eh, ah, Venga, pues vamos para allá Y luego aceptar un contrato de un tablón de contrato en un plazo de 30 segundos Tras aterrizar Consigue permanecer varios segundos en el aire Después de que te ataquen con una granada de choque Pesca o recoge un pez térmico Y visita gasolinera o un autobús de batalla O sea, puede estar vale, divertida hecho. Sí, pero yo le he hecho una gasolinera. Me faltan dos gasolineras. Tenemos que ir, Tenemos que ir ¿Te a he coger el, el autobús de batalla y al delibuguel o donde sea, donde podamos. Eh, mira, esperad, eh, vale. Mira, yo, yo... Tú. Vosotros dos vais a la gasolinera o donde queráis. Y, y yo voy a buscar también. el autobús de batalla, ¿vale? Vale. Pero malos que te maten, ¿eh? Ya, Te la va a jugar espera que tengo que dar like al vídeo Venga, y sí, deja vuestro like chavales y comentar salió tu ahí. notificación dale las gracias al conductor y vamos para allá no bueno, me voy a buscar él el... y tres por eso, yo me voy a ir a buscar los bus. Claro, pero el autobús tiene que estar en una zona cerca de aquí de donde estamos nosotros Si no, no te puedes ir a la otra punta del mapa Está aquí Vale, vale Dios, me has quitado el de ese, pero bueno, no pasa nada Tenemos que ir a aquella gasolinera Ahí De hecho, es una de las gasolineras que me marca para visitar con el autobús de batalla la guapita la ala, esta que me he comprado, eh. Señores, tan chula. había un tanque por aquí. Pero bueno, tanque por aquí. Por vale, aquí. me van a bombardear. Ya. ya he pillado el autobús de batalla. Buena, buena, ponte para acá, tronco. Eh, Marcadme donde estáis. Toma, yo ya he tenía... aquí. Vale, vale. Sí. Vale. vale, venga, Mejoro. Mira. Yo estoy haciendo una estoy misión. Objetos de, un, de un vehículo. De, de un, un vehículo. No me yo Vehículo. Que no me toque, rata. objetos objeto desde de un vehículo. No te la estoy completando la misión. Sí, la de destruir vehículos con vehículos, sí. Ah. <ríe> dale, dale, me quedan 10. Destruye eh, objetos. He matado a una persona sin querer. No pasa nada. Ay, unos darditos, como me gustan a mí los darditos Bien, eso ya me lo ha completado ¿Dónde está? ¡Bargola! golilla ven. ven, ven, que te doy a la tubulista Voy para allá, voy para allá No, no te veo, me creía que habías caído conmigo, pero te veo, ¿no? No, me he tirado al final sin querer Que ah, ya. he tenido que salir a por una tarta para la niña ¿eh? En el autobús tengo ya algo que hacer, ¿eh? romper una barricada o no sé qué. Sí, acorda, ese también, sí. Esa la hice yo, la de la barricada. Cuidado, cuidado, no te caigas. Toma, llévalo tu piloto. mí no, no, me da igual, a mí me da igual. No, no, pero que eh, aquí, ¿Ya? Yo tengo que visitar la de la, la salinera, es lo que me dice. A ver, esta la hemos vale. visitado. Ahora vamos a... Eh... Sí. Ahora sí, me falta una gasolinera. Eh, esta. Coge. Vale. Oh. Coge torreta, dale. Coge torreta, vamos la torreta. La de adelante dispara bomba. Y la de atrás. Ah, a ver, estos son huevos. A ver, un momentillo. Espérate, un momentillo que hay huevo aquí. Así si recupero Algo de escudo. Con consumible. ¿Tiene alguien, eh? Ya, ya, el Oscar Que ha podido ridículo. en el vehículo a ver, a, a ver, esto, espera, espera, espera No, no te lo comas si ah, bien, bien, bien, claro, bien bien Ya ya ya la tengo, ya la tengo Ya la tengo Vale, seguimos con... otro como salto, tío! Este salto Está por lo de Pascua, ¿no? Puede ser, por lo del... Sí, mira, aquí hay uno Mételo, mételo Sí, por eso Ahí, tío. Venga, en la torreta, que nos vamos Ten cuidado que se, se calienta, ¿eh, Ale? Ya, ya, ya. Se calienta, tienes que pegar y saltar. Mati, me estoy comiendo unas galletas que están buenísimas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Dime, ¿cuáles son? Voy a galletita. Unas galletitas. que... Unas pero dime la marca o algo. Kelly. Kelly. Eso no, no es un Estoy mirando a ver si veo veo barricada o algo, pero no veo barricada, oscar. Ah, va, ni de Ya, ya, no. Sí. Yo lo suelo hacer todo y esto. ¿eh? Esto no son los pinchos estos de la izquierda, sí, no. no. Mira, destruye estructura. Un paso yes. de avanzada. Yes, ¡Bien! A ver. Y estructura, ¿eh? ya la hemos completado. Un momentito, voy a poner un poquito de luz. ¡Diparan, hey, disparan, sí. disparan! ¡Bien, bien! bien sí, no rayáis, no rayáis, pero no disparáis. ¿Qué, qué marcais nuestra posición? No disparáis, ¿vale? No estoy haciendo misión Un momentillo. Ah, se está haciendo misión, sí. Un momentillo a coger algo de luz aquí. Sí, pues ya hay tres cofres, voy para allá. Ah, estoy cogiendo luz, tío. Ahora tengo escopeta. Esto, este, hombre. Yo me voy a coger el azul. Porque nunca vamos a por Gunnar ni nadie. ¿Te este está bugueado. ¿Cuello? Vale. ¿Cómo que está bugueado? No sé, no puede acuerdo cuello. Ah. Sí, sí. Ah, necesitamos combustible, tío. ¡Ostras! Eh. ¡Qué mal, tío! Estamos haciendo 70 metros... ¿Qué pasa, huevo? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa, ¿Qué pasa, ¿Qué pasa, O sea, que estamos a 170 metros, espero llegar a la gasolinera, tío. A no, que no me llega, que no me llega. Bien, bien, bien. Bien, bien. Destruye para ricarme. No, no, no, no, no, no, no, no. no. <risa> Espera, que queda un depósito, que queda un depósito. Busca por ahí, ¿ale? Cuidado, no, eh. Que peña. Se ha metido por ahí, tío. Es del coche. Estoy reventando. Lo he reventado. Qué dice, vale. está bueno, bueno Eh, tiene una corona, ¿la, ¿la puedo coger? Sí, sí, la cuela, cuela, la eh, pues hemos dado bien A ver, ¿ya habéis rellenado el autobús de batalla? No, no ¿Dónde no está? Allí, allí Aquí, aquí, vente aquí Espera, no lo... Espera vamos a recogernos voy a arreglarlo yo mientras No, no, pero échale ya gasolina Voy a arreglarlo mientras ¡Arreglado! Vale, venga, yo estoy arreglando Hasta que tengo el fusil de, esa, de, de mira térmica, tío ¡Mamá! Chavales. Espera, espera, espera Sí, sí, tranquilo, que no me voy, que no me voy Tranquilo Están disparando por ahí, ¿eh? Creo, o algo de barricada y equipo de lo ahí Venga, que tengo el fusil ¡Oh, vaya! ver si sale aquí delante. Cuidado, que se están curando por ahí quien sea y la gente de los siete eliminar fuerzas de los I en camión condominio. dominio la hice yo Ah, que estamos aquí Pues venga, vamos para allá Vamos a ayudarlo. Corsi, chavales Vale, a ver, um... eh... Corsi, me pide a, te... a acabar con ellos ¿Están, están ahí, están ahí, vamos, vamos, vamos Están ahí Pará, pará Toma, gracias, perdón Espera, esto Toma, loco, toma me voy a cargar a dientes de seis Dale, Dale, dale. ahí otro, espérate que voy a buscarlo. Combustible bajo, pero no me ha hecho combustible. Pero sí, pero este puto ha sido. Ah, vale, vale, vale. Venga otro motor, esto. ¿O echa combustible, tío? ver cuando pueda. Viene la tormenta, eh Bueno, pues bueno Estamos en zona de seguridad ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con la de eh, Me aquí Ah, bueno, no pasa nada Venga Ha no tenido medio depósito Vamos, vamos muy bien Si sí, está disparando Otra vez. aquí Los malos Disparáis ahí. Pues ahí. están reventando Bueno, montatela En el de de batalla Ahí, bien, no, no, no. ahí con el cañón. Venga, dale. Dale ahí. Buena. Ahí, ahí, ahí visto. bien, viene. Que viene, que nos vamos para la grieta, que nos vamos para la grieta. Ayuda, Esta es viento, viento. la fase 3, la última, venga, tenemos que aquí. Necesito matar a ti, 36, tengo la misión. Dale, dale, dale esto. Toma. Ah. Me voy a me están reventando la venta Y si a vale, se, el se si ha arreglado el autobús Y se ha arreglado el autobús Me lo están reventando el autobús ah. ¡Oh, Dios! Me lo han reventado, tío <risa> <risa> Ay, que no he podido arreglarlo, tío Para, vale, aquí ya, ya. he eh... ¿Alguno más? ¿Por ahí? ¿Se ha acabado, no? no, no. Hemos ganado, hemos ganado no, no, no, no. Hemos quedado sin de esto, pero bueno José, José ¿Qué, qué? Ven. Partidita aquí de Edred. Chavales Ah, ok Roya, te esperamos Falta uno ¿Qué? Ya nos tenemos que ir, Ale Ahora, Coge loot por aquí Y... Y vámonos Mata, Ale Un momentillo ¿Dónde Y quedando el tiro Muerto. ¿Dónde está pegando el tiro? Vale. Vale, bien. Vale. A ver este cómo va. Defiende, está un poquillo roto. Eh, eh, cuidado. Guardo, de nada por matar a los. Seguir, a seguirme, seguidme, chavales. Voy a el arreglador. Ahí. Me arreglo este vehículo. Y nos ah. vamos. Dame, déjame que conduzca. Corre. Corre, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Ahí, escapando, escapando Venga, saca el arma por la ventanilla, ahí Ahí, ahí, atento, pero no disparéis, no disparéis ¡Ostras, sí, qué bueno, Ale! Gracias, tío Venga, que nos vamos Nos hemos venido? Salto, sobresalto <ríe> Barricada Venga, aquí Viene la tormenta y nos pilla Vámonos, carreterilla, bien, bien, bien atento pues pero, si vemos... ganamos Están 30 todavía, eh No nos confiamos, eh, chavales 29 Ya, ya sí, hombre, un cálculo mira ahí había uno Pero bueno, no pasa nada Esto no suelo que le han dado En desllanta Cuidado Aquí en la torre No, hay uno por aquí Sí, sí, cuidado que hay uno, eh este? ¿Ves? A ver... ¡Pumba! ¡Pumba! Arregla el coche otra vez, me han cambiado el coche de polvo. Muerto. Ya tengo el coche arreglado, chavales. Ahí hay un coche... un fusil muy bueno, ¿eh? Os lo digo. ¡Que viene la tormenta! ¡Que viene! ¡Montarse! ¡Corre! ¡Te espero, Ale! ¡Corre, corre! ¡Corre, Ale! ¡Mántate! ¡Mántate! ¡Suscríbete, galera! ¡Artenca! Vámonos, vámonos, a ver si no se me hunde. Estamos en una barca, cuidado que no dispara. Saca, la... Saca el fusil. Cuidado que no hundimos. ¡Toma! Vé, no hundimos. ¡Toma! ¡Sigo en el del 7. ¡No hundimos! ¡Pero me lo llevo! ¡Pero me lo llevo el coche! ¡Lo rompo tengo todo! Tengo sniper, tengo el sniper, le, pe le pego un sniper. Me toca uno. Siempre lo he destruido todo. ¡Ostras, que ha ido una grieta con el coche, chavales! <ríe> ¿Ahora qué, tío? tío, ¡Madre mía, qué porrazo con el coche! <ríe> ¡He volado con el coche, tío! <ríe> Después lo paso muy bien con la película. ¿Hay gente Venga. por aquí, eh? ¿O, ¿Habéis quedado atrás, chavales? ¡Toma! ¡Venga, a tu casa, y ¿Habéis quedado atrás? ¿Tenéis que veniros para, aquí, para esta isla? Ya va, ya va. A ver si pesco un poco. sea, aquí tengo que ya pescaré cuando tenga tiempo Me han metido ya un poeta no Ya vengo para allá Vení, vení, donde he marcado? Visitante Visitante ¿Cómo, visitante. ¿cómo tenía, se llama creo. el gargola este? Oscar oh. ah, vale, el, el, Tiene un propulsor uh. legendario Vende un propulsor, ¿eh? Vamos con eso Píllatelo No tengo, no tengo pasta se acerca un misil. ¿Dónde Sí, sí, lo veo Sí si veo yo el otro, hombre No mal que me avisa, porque Están allí Y viene otro, vale. ¿eh? Y viene Tengo otro Tengo sniper Tengo un sniper Aquí, aquí, disparad aquí, chavales Que se acerca uno por la playa A ver si le puedo meter un en nipazo a uno Ay, está el arbusto y no lo veo, tío ¿Dónde están? Aquí vale. Le he dado, le he dado ¡Le le he dado! ¡Le he invitado! ¡Sí! ¡Le he, limitado, le he limitado, chavales! ¡Le he invitado detrás de la roca! <risa> ¡Le he invitado! A ver, a ver, allí están, a allí, uno aquí, uno de... están allí, están allí lejos. A ver, tiene que haber más, eh. ¡Toma, le he dado! dado. ¿Lloré? ¿En serio? Para para allá, se está aquí en la casa. Y detrás. Toma, le he dado, ¿toma? ¿Toma? ¿qué le he dado. Uy. ¡Oh! No tocarás, tío. Venga, destruirlo todo. Uy. Espera, que por aquí tengo uno. Ostras, que tengo cañita de pescar. Patente. Vale, muerto. Muerto. No, no, Me pongo a pescar algo. ¡No, tío! Me ha matado ya. Copeta matado. de barril, ¿tienen? ¡No, que tengo corona! Voy para allá. ¿Dónde no está Oscar? No me puede revivir, así que bueno. Sí, hay aquí una de estas y todo. Ah, vale, vale. Está. abre. ¿Alguien tío? pille mi tarjeta si alguien puede? Yo tengo el coche, a ver si puede ir donde está. Pasa, justo tu coche. encima de mi tarjeta ya puedes. Voy a abrir ya. Tengo. Es, muy es muy malo el que me ha matado La tengo Estás tú solo, eh, Oscar Que estoy intentando Por aquí hay otro, eh Por aquí hay otro Cuidado que vienen, eh Cuidado Cuidado No los veo Dios, que me revienta ¿No lo ves? Sí, ahora sí Estaban andando por el otro lado Me van a reventar Ya, ya me han dado por el otro lado Aquí estaba rodeado, tío Me han rodeado Me han rodeado No puedo reiniciarte tú solo, Oscar la... Mira, el grupillo este, tío El trío este de Calavera Nos mataba ayer también Tú disparáis Que te vean A ver está, Rayal? Buena, buena, buena Que 35 más Tienen sniper de barril Venga, tú puedes acá, Dale, está ahí Ahí, ahí, ahí Cuidado, granada Cuidado Lanza huevo, Lanza huevo. Cuidado, que lo tengo aquí al lado bueno, Buenísima Buena, buena. Buena. No, no. Caído. Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate. No, no puede, no puede. Que viene, que viene, que viene, que viene. No puede, no puede no puede curarte. Que viene. Vale, ahora por la izquierda. Ahí. Buenísima. Qué, caído, caído. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Viene otro. No han caído. Falta el otro. Allí enfrente, allí enfrente está. Que viene, que viene, que viene? viene. Cuidado, cuidado, que viene. Cúrate, como la han Cuidado, cuidado. Que viene con la escopeta de barril. Retrás es que tenía doble de, doble fuego, tío. Cerqueros, tío. Sí, sí, porque venían estos dos y la han dado una ¿no? vez. Eh, bueno, para hacer la primera partida. Sí, sí, está muy bien, tío. Se los cae muy bueno Otra. Mira, no, volvemos a sala. Aquí viene el, el rayo. Yo he hecho un montón de misiones, eh. Yo también. Que lo que interesa y que nos vaya dando experiencia. Así que fenomenal. Por fin tengo okay. el nivel 80. Aquí estamos, ¿eh? esperándote, eh. A mí. No, a ti no, al, al Yaga, al, al Royal ah. ah, me voy ¿Tienes que ir? Chao Ok, un saludito, campeón, campeón. Chao, Chao. Eh, Pues otras estrellitas por aquí A ver si viene el Royal Royal, ¿dónde anda? Si veo al rollo, aquí no lo veo. Aquí está muy bien. La diaria es la que me ha dado alguna nueva y tal, pero bueno, ahora hemos completado la diaria. Eh, Esta bastante complicada Está un contrato de un tablón de contrato En un plazo de 30 segundos tras aterrizar Y donde hay un... De ese, de un tablón de contratos, tío Es que ahora un pez térmico ahí hemos estado a punto de hacerla No sé por qué está ahí Vale Hola, Royal Algunos saben de ahí un tablón de contrato Tiene que ser Seguro, seguro No lo tenéis claro, ¿no? Hola Hola los auriculares? No tengo micro, ma... vaya dos Entre el gárgola y... y el raya no vea Comprarse auriculares que valen baratito, hombre están en oferta Pues nada A ver, tenía yo por aquí Registrar ca caja de munición en cañón condominio. Pues venga, vamos allí Allí también se lía parda que Hemos estado ahí hace un ratillo Pues venga, vamos para allá Puede estar bien El chino a 3 euros Pero ya no va claro Porque... Pues son de un solo uso, que tú te has comprado los de un solo uso. <risa> son como los del ave. Pues venga, vámonos, venga, vámonos. Chavales. Vamos por aquí algunas chillitas para comprarnos. Vale. 7, y 5, 12, no tengo. Vale. Eh, lo llevo en el bolso, me lo compro. Vale. Ahí. Y me quedarían cuatro Pues me compro este Vale Ok Y me faltarían Tres para este Y ya pasaríamos a la página siete Poca broma Luego, reprograma tuvo espada Vamos, a este. y vamos por aquí Este por aquí Vale La pantallita de carga De la doctora Slon Este es el camino Este es el camino bueno, <risas> bueno pues nos pilla lejos el donde yo he marcado, madre mía, chaval, chaval. Dale las gracias al conductor, chavales Y chaval. allí vamos a, vamos a caer Es que no me decís nada pues. nada, pues Este ya se ha tirado ¿Dónde va? Madre mía, qué loco el royal, el royal. ¿Dónde va? Vamos al cañón Allí al azul Venga, vamos allí. Allí voy a pescar, ¿eh? Allí tiene misiones, venga, vamos para allá. Bueno, no más que yo la... ¡Al lago! Hemos de <ríe> pillando un tanque, ¿eh? Os lo digo. Por el propulsor estaría bien pillarlo de ahí del... El de este. Pero bueno, vamos para el lago. Ahí he visto cositas en el montículo, pero bueno. Ahí los datos del tiro al blanco. ¿Y ¿Qué tiene para hacer? Peón. Hay algo por aquí interesante, hombre. Un fusil. Esto me interesa. ¡Cuál! ¿Cómo me dispara este niño. Vale. Aquí. Un poquito de munición por aquí y tal. Vamos, ¿No, por arriba. Va? ¿Dónde está la hojita? quita se está metiendo al lío, seguro. Eh, caja de munición. Un momentillo. Ahí. ¿Vale? Bueno, por aquí ya está Vámonos Un arma y otra, ¿eh? Yo voy para el lago para pescar, ¿eh? Voy a ver si pillo algo por ahí Vale, una cañita o algo Ya sabe que a mí me gusta mucho la pesca Vale Tenemos cañita Tenemos armar Genial Faltaría el... Quita, vale, pues estoy moviendo la pella. A mamá mía, el rollo, cómo dispara. ¿Qué querá yo también le he dado. Si quiere escapar, rollo Ahí, dame arma. Ya te digo, Rodrigo Sí, he tirado Ahí A ver, este me lo llevo también El fusil, El pececillo, ¿me lo como? No, no puedo Vamos bueno. ¿Acabo con ella, rollo. Seguro que sí A ver Y un cofre ¿No te gusta cogerlo, los cofrecillos Este me gusta a mí también El fusil este pero bueno, como estamos con la pesca eh, Me cojo este Ahí Ahora este me está caído, ¿no? Este me está caído aquí cualquiera. Vale Vamos la barca Bueno ¡No, no! ¡Que <ríe> <Okay>, ardemos! <ríe> Qué Ya me he llevado del agua Dios, ya me lo han matado Los K Que no le he podido dar La mierda de De la madera esta Dios, me han reventado Por detrás Peligro Me han reventado Por detrás Andito Andito a los dos nos han reventado, quita Por el primo <risa> El Luna agujo este Bueno, pues si te harás esto, voy a hacer la misión, esta es de sprintar Cuidado, eh Cuidado que están por ahí Cuidado, cuidado Cúrate, cúrate, cúrate con el Ahí, ahí Con el spray Cuidado, que viene, que viene, que viene Por la izquierda, viene. que viene, que está ahí buscándote Buenísima, buenísima Uy, oh, Dios! Me está reventado también, ¿eh? Cuidado con la escopeta. Ahí. Cúrate, cúrate. Aquí viene. Está ahí en el esquina, ¿sí? pues Son dos. Vas a morir. Ya. Tenía muy, muy poquita vida. eran dos. Pero bueno, está muy bien. Venga. Preparado. A no he podido hacer muchas misiones. Pero bueno. Este, el del Butano. Oye, el Barça Cádiz, ¿no, Rayal? Cádiz, Cádiz. Yo voy animando al Cádiz. Lo siento, chavales. Voy con el Cádiz. Hasta la muerte. Partidazo allá del de Sevilla-Madrid. Primera buena parte del, del Sevilla y segunda mucho mejor del Real Madrid. ¿eh? ¿Qué repaso le dimos a, a los sevillistas? Oh, tío, estaban llorando está, los pobrecillos. El Lopetegui no se lo creía. Vamos a ver, el Sergio este... Si da la sorpresa, el entrenador nuevo este de... del Cádiz. ¿El Córdoba ha subido a primera, no, qué? ¿Eh? A ver si ha subido el Córdoba ¿Dónde vamos, chavales? Venga, elegí sitio si no me voy para el cañón, con dominio A ver, reúnen a... más. Y la de temporada Acepta un contrato Tengo que hacer un contrato, tío Me falta también dando hacer Un ataque con una granada de choque Vale No, está lejos Ok Vaya, nombre raro que te has puesto Rolla A ver qué hacen hoy Sí, sí, vamos a ver el Xavi con su estilo Y su historia A ver qué nos cuenta hoy todos los días nos cuentan una película que sí, el, el césped, que sí Todos los días nos cuentan una película A ver este NPC si ¿sí ha hablado yo con él o no Yo creo que sí Me están disparando, tío si No he caído todavía, ya me están disparando, ¿vale? Aquí había un cofre Había A ver este yo he hablado con este ya Científico Ay, pedazo de arma tiene, tío Si tuviera oro pero lo gasto, revelo el próximo de este de la tormenta. Un poquito de... Escudillo. Vale. Una escopeta, vale. Lo voy a reventar. Tengo ganas de reventar peña. Déjame alguno, Roger. Déjame alguno. ¡Pollo! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Que se me escapa el pollo! Me está fallando la escopeta, tío Vete mierda de arma! ¡Ahí, muérete ya, hombre! Me he reventado Tengo pocos cartuchos que Se queda encasquillado o algo, tío por ahí un pollo. O si le asalto este mola. ¿Qué más tenemos por aquí. Un poquito de todo. En sé ahí por ahí un cofrecillo, eh. No sé dónde. Míralo. Aquí está. Cartuchito rico. Mmm me tenía la rueda me quiero llevar la rueda No hmm, necesito una acción no sé si tengo que comprar más esto me interesa esto también vale dame un poquito salpicó ven copy toma <ríe> gracias okay. y bueno a ver, ¿para dónde vamos? Puede mejorar la arma. Alguna sí que tenga... A ver, no tengo yo. No tengo para pa comprar. Nos tenemos que ir más o menos, ¿eh? El próximo círculo de la tormenta por aquí más o menos. Vale. Bueno. Poco más. Aquí en la campaña. Ya la utilizo poco las tiendas. Ok. Qué malo que no, no nos podamos llevar el este, tío, El autobús de batalla. Lo matamos al científico. <risa> Muerto el científico. <risa> <risa> Le he dado, le he dado A ver oh, Se sí, subió harto, chavales oh, oh, oh. Ahí ya lo he hecho La misión de la de esta Oma, dos Donichi me ha dado Para que me lo gaste Ya yo por aquí No, no destruye mi pesca, tío Ah, que está ahí uno, ahí. vale, vale Vale, vale, vale Tiene que haber más, ¿no? Cuidado, que está por aquí ¡Otra, qué buena arma! Copeta de barí! ¿Dónde está? ¿Dónde está el malo? Lo reviento. Y si sí, me dónde está el peligro Eso, ¿dónde están? Allí Vale, vamos para allá Lo tope, ¿no? Al máximo ¿Dónde están, ¿Dónde están chavales? Están, chavales. Cármelo. Aquí No, están ahí arriba Buena, buena, buena Ahí con el ¡Lanza huevos! Te veo fino ahí, ¿eh? Vamos a mi marcador Que por aquí Por el cañón este Vamos a ver, cañón Visita la solinera Mira Una de tres ¿Esto qué? Ah, una subida de esta Aquí me voy a quedar <ríe> Oculto en el arbusto <ríe> No porque no tengo rifle de francotirador Si sino... Es por aquí, más o menos, ¿eh? ¿Dónde está la cosa, vale? Ahí podía pescar o algo Pero bueno por aquí estamos bien, ¿eh? Si tenéis algún rifle guapo Tenemos aquí para ocultarnos detrás de la roca y tal Este es el sitio clave, ¿vale? De zona segura Vamos vale, me falta aceptar un contrato Y pescar ahora con un pez térmico, tío Bueno, ya lo haré ¿Cuántos quedan? Quedan 39 30... ¡Hola! ¡Hola! ...sí, sí, claro que puedes jugar... ...falta uno... ...manda invitación a mi grupo... Están reventando, ¿eh? ¿Ahí tenemos que ir o qué? ¿Ahí para qué? ¿Vamos para allá o qué? Se está haciendo de noche? Oye, parece que hay un tanque por ahí, ¿eh? Cuidado que yo por aquí no me... Ah, bueno, tengo la telaraña Un momento dado Tenemos telaraña para bajar ¡No, no rompa la piedra! Telaraña como Suerte aquí una cañita o algo Pero bueno Ahí están los compis Que os quedáis atrás, chavales Aquí una casita graciosa Tenéis caña de pescada para darme una cañita, mire Por ahí A ver si encuentro alguna Bueno, ya hay tirillos por ahí, eh Ojo ahí Fusil de asalto con mira térmica. Mamma mía. ¿Dónde? ¿Dónde está el peligro? No, yo quiero... Para pegarle caña con el fusil térmico. He buscado un de este de tirador. Ahí hay gasolina, por si alguien quiere gasolina. Te va a ser un piso franco de, de francotirador. A ver, dame, dame munición. Ahí, fusil de asalto de mira térmica. Quiere subir para arriba Más todavía Sería lo suyo Aquí, aquí hay un hueco Para la cocina En abajo. bajo Y con munición Vale Ha subido para arriba Creo que sí que se han subido para arriba Y me han dejado solo Por aquí, por aquí A lo mejor una tirolina ¿Cuál tirolina habéis subido vosotros? A ver Me he un sitio alto Yo tengo un sitio alto para pegar tiro Vale, desde aquí Veníse para acá Uso, Más para arriba, tío ahí... Ah, que está ahí, ahí arriba, vale, vale Ok Vale, vale, la veo Pero esto como van a venir me van a reventar por ansioso Por agonía Por caras lo todo <ríe> Que me matan Los repollo, Y la casa está tío, tío? Buen sitio sí, también Hay Otra casa, eh Bueno, que farmear Por ahí ya Pues ya están ahí Pegando tiro Me queda por ahí otro Claro, los vendes de ahí Voy para allá Para la tirolina Voy para allá, chavales Que estaba ahí Me un poquillo Muy sencillo, ¿eh? A ver Vamos a ver Ah, lo veo, lo veo es un lobo Voy a decir lo Un lobo con él Se ha ahí De ahí Viene A mi que tío ¿Por qué no queda Seguro, ¿eh? ¡Bien! ¡Le he dado uno! ¡Le, da uno. le he dado uno, chavales! A ver, sí pero dale otro sí, caído! está caído! ¡Ha muerto, ha muerto! ¡Me Mide, Mi D, dragón azul Dragón azul JM, ¡Claudia! Es que era otra Claudia Cuidado que nos pueden dar desde aquí, eh, también ¿eh? Ocultarse ¿Están ahí? Tío que no los veo Ah, vale, vale, vale Toma, le di Se sube arriba Se baja abajo ¡Uf! Toma, le di! Está tocado, está tocado Está muerto Te lo he dicho que este, este sitio es fenómeno, tío Mira, oye. Quedan 13, quedan 10 lo que veo Cuidado, pegado. Le he pegado He pegado 2, eh 3, ha caído He levantado, he levantado He levantado La uña es Toma el doctor Cui Muy buena, muy buena, Royal <ríe> Ok Ahora acepto. Estamos aquí un poquito. Ay, lo veo, lo veo, lo veo. Toma, Eddie. Eddie. Eddie. Eddie. Tómate. Cuidado. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué bueno! Buenísima, Royal. ¿Cómo ha caído? Buenísima, Venga, chavales. Si he marcado ya aquí lo Por eso es lo de revelar El próximo de este de la tormenta Buenísimo Porque te anticipa Los movimientos de la tormenta Y Es los suyos Ok, tío Pilar con el rifle de Franco A ver por dónde está el peligro Una media telescópica esta Nada no más que tengo 129 balas pues, Chavales Dragón azul JM Si lo pone allí arriba eh, mi De este Arriba a la izquierda Alias bandolero 7.0 <ríe> Ese que es mi idea Antigua de De la, P, de la, de la PS3 Que antiguo, perdido. Vamos ya por la PS5. Y yo todavía con la idea del, del PS3. Que no la he querido cambiar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Rayal, está el peligro. Ahí está. está 128 metros. Tanque, cuidado con el tanque. Así le podemos dar tanque. Sin escudo, eh. Eh, eh, eh, Ya lo veo, ya lo veo el tante. Yo. Me perdón de la torreta. Maldición, que me mata. Me mata. Yo, está tante, tante, Me está fastidiando a la izquierda, el tante. Me matan, me matan. Me mataron. No me voy a curar ni yo. Que me caigo, que me caigo, que me caigo Uy, me ha un montón A ver si puede recuperarme, tío Corre, corre, corre, corre Bien, has detenido a cinco, tío Maldición, el tanque Gracias, tío Gracias, cuidado el tanque Escudo o algo, no hay escudo ni nada, ¿no? Gracias, gracias, gracias Yo pillo por el tanque Tanquecillo Se fue Tanque se fue el... Voy, voy, voy para allá y para ayudar con mi con Te voy a dejar Que te lo llave Dale, dale Y os quita Buena Por detrás Oh, ha caído el Royal Ha caído, ha caído Ay, ay, ay Que me veste Tiene un, un volador Toma, le das al aire ya, Hay mucho oreo Si sale de la roca Maldito Bien, caído. Caído, caído, caído. Que yo solo, tío. Mira la tormenta, ya, ya, ya lo veo. Ay, que me caigo. Bueno, yo caer de ahora, de aquí, tío. Como bajo. Que la más. Cae en el agua. Si lo veo. ¿Por dónde, tío? Pensarme. Si lo veis. La casa me no, caiga? No, aquí, de la derecha. Aquí, ¿Aquí no, está. Ahí, ahí, ahí. Yo me ¿Y? caí y yo estaba entrando ahí. Yo por donde me voy a caer, tío. Estoy Uf. aquí pillado. Tengo que ir para, para donde ha ido. Venga, vámonos. Ay, ay, ay, ay que me caigo. Venga, no. caí, me maté. Me maté. Ah. Qué mal he controlado el salto, tío. Lo siento, chavales. No he ah. Tenía que haber aguantado un poquillo más quizás. Tío, sí, me creía que iba a poder saltar para coger la de esa. Venga, volvemos a la. Tenemos aquí otro suscriptor. Los es que poquito nos ha faltado, tío. Venga, otro nivelillo. Ah, vale. Y... Invitación de amistad, Steve, ¿quién haré, Steve? El chavo no me entra esta, que ahora vengo. <coughs> vale, ok. Ya somos amigos de Steve. Vale, aceptamos. Ahí. Y... Bienvenido Le doy a Trios, ¿no? Ah, eres chica, ok Un saludito Creo Que como ahora pone Steve y Muchas veces se pone el nombre de chica Pues nada Vamos, al lío. Vamos a ver las misiones a ver, tengo que un tablón de contratos. ¿Dónde hay un tablón de contrato? Pero que necesito 30 segundos nada más para aterrizar ¿Dónde habla un... De este de contratos, tío? Eh, en la gasolinera A ah, ver, vale, a ver vale. Gasolinerilla por aquí o algo No la veo Ok Bienvenida ¿No usas auriculares o qué? Porque para Fortnite es primordial, ¿eh? Junto para jugar en escuadrones Un trío Sí, sí, sí, te he entendido, no te preocupes Chicos con oh, arma en cañón con dominio pues me da igual, estas son diarias estas y me suena igual A ver, cañón con dominio Necesito un. Venga ahí, al caserío, a ver si hay ahí algún que okay, vamos para allá. Darle las gracias al conductor y vamos. Tengo un tablón de contratos, tío. Tienes que aterrizar 30 segundos. Yo estoy todo el día cogiendo contratos, pero luego no, nunca me acuerdo dónde está. Necesito un contratillo por aquí. Estar un contrato. Estaría bien. Está lo de los contratos. Y hay un NPC en esta casa No es lo que quiero Vamos a aceptar un contrato Y no sé por dónde cae Allí Y ese No, Esto no. mierda maldición, me he equivocado Bueno, nada, vamos a hablar con el NPC Ok, tenemos un montas y la entrada Ay, mira el timbre ¿Ya no se pueden utilizar los timbres o qué? Lo cierro aquí Cofecillo. Bien, bien, armas, pong La quiero, la quiero Soy medio buena, ok, okay. La campeo mucho para que no me maten Pero bueno, sigue matando Pero es normal Venga, ahí está la munición Y todo completado ahí. ¿El libro por ahí o algo? Unos cofres, ¿eh? Un cofre por aquí o algo? Pues, había un cofrecillo. Esto disparando, yo aquí dándome poción. Metido ahí dentro de la casa, vale, no. madre mía. Entonces no, no me han callado. Cuidado, cuidado, que están por ahí. Me están disparando. Ah, mira, recorre cierta distancia en taxi. Cuidado, me quedo aquí encallado. Romperme, chavales. que viene, peligro. Está aquí, está aquí. Dale, la a charlo, esta. Váyate, ah, la hago las charlas ¿Cómo corre, chavales? chavales. Mira, ¡Pero pégale. pégale! ¡Ah, se lleva mi taxi! ¡Maldición! ¡Y se me lleva mi taxi! Dios, pues, para me cojo el wayplast este ¡Odio, aquí hay otro por aquí! ¡Peligro, peligro! ¡Que se van, que se van! ¡Ya! Vamos, vamos por ello Vale, yo, Buah, pues sí que se ha ido lejos, está tío. Que se me pira, vuelve otra vez o qué? <ríe> Vámonos. Solinera <risa> Tasi, si yo me el taxi, tío Tasi, taxi. <risa> Recupera salud <risa> Me ha reventado el taxi, chaval Vale Recupera salud Eh, que me disparan Otra vez, maldito Una más Se ha matado Con las coquetas Visión Me no he pegado en el subfus sí, pero bueno Muchas gracias Claudia Tenéis para curarme eh Cura, cura, cura Cuidado, paso, paso Me matan otra vez Bien, bien, buena Buenísima, otra fusil de asalto con mira técnica soy, me lo llevo todo. Ese también me gusta. Me llevo. ¿Dónde, Royal? Está el... el cura. Necesito un cura. lo he echado yo. Una curita. Necesito. ¿Y qué me da? Ay, mira, escuditos también y todo. Más potis por aquí, para recargar. Toma, me sobra una, Claudia. Toma, toma. Me sobra una. Escopeta, ostras, que buena la escopeta automática. Si de asalto me la llevo. ¿Dónde dispara? El taxi, no me lo quitáis, eh. <ríe> no me quitáis el taxi. Que lo necesito. Pero no me he curado, eh. ¿Quién me cura? Me cura freído, qué, tío? Bueno, ahora cogeré. Voy a buscar. Un curillo por ahí, un coco. Uy, chalo que me da un coco. <risas> se curan un poco. No se le está un talón de noche. Busca. No, ese no es el talón de noche. munición. Vale. Voy a poner ruedas abiertas, si voy a ver esto. Así Ponerla. Aquí gente. A a a a voy, voy. Ostras, un poquitín. Gracias. Botiquín, botiquín. ¿Dónde está. Gracias. Toma, te lo cambio preso. Eso es muy bueno. La plataforma para ponerla en el suelo o para ponérsela a un vehículo. Venga. Vale. Mántate, mántate en el de que nos vamos. Nos vamos a buscar, Raya, que viene la tormenta. Sí, sí. Pero, pero, si me estaba recuperando de salud. Eh, te voy a hacer distancia en taxi también Una misión Recorre cierta distancia No recorre no Recorre Méntate, méntate, raya te llego Saca, saca El arma por la ventanilla Acepta misión. cuidado, cuidado, cuidado, ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Yo, no me Hombre, ya Me pego Aquí Puede ser que haya un tanque o algo, eh Tenemos algo Tal si me lo han destruido Maldito Llevo el arreglado cofre también Eh, me disparan ¿Tengo... Sí, sí, estoy aquí oh, Eh, me disparan a mí cuidado, cuidado, cuidado, que venga por mí, chavales Voy para la casa que viene, Yo subí para arriba Con el de este Me lanzo con el de este y bueno... Ahí abajo, tío. Está ahí abajo. Bueno, está abajo, tío. Mira, mierda de torreta. Vaya, vale, mierda de torreta. Bueno, me va a reventar a mí. Sí, por todos lados? Ya, está abajo. A dos tiros, que me queda La chola Eliminado ¿Dónde estáis, el chaval? Estoy en piso picado, Más solo que la una Bueno, han matado Madre mía yo aquí flipándolo. Ah, voy para allá. No, para allá no. Loco. Macha atrás, marcha atrás. Tengo cuidado el oro. viene la tormenta, que viene la tormenta. ¿Qué viene la tormenta. ¿He cuido una o qué? ¡Coger la de esta! Vámonos. Vámonos. No puede coger ninguna. Oh, qué madre. ¿Dónde? Para ¿Qué es esto, chavales? He intentado, tío. Estaban ahí y no, no he podido. Misión. A ver si me puedo curar o algo. Porque vaya tela. Si no me mata. Y La mierda esta No la quiero para nada Que viene Vámonos ¿Dónde está la barca? Que ahora no la veo Ahora no, no veo la barquita Estoy va corriendo por allí Que de liquida ¿Qué no le he dado? Está andando a mí también Está andando a mí también Buah, ya no Ya no salgo de esta, chavales Había pescado algo Pero bueno Yo quería la, la de esta tío. Ya estoy muerto Ya estoy muerto estoy muerto Encontramos la barca! ¡Dios mío! Ay el 8 me he quedado Mira, me estaban esperando y todo El patito o la patita Pero bueno Ahí vamos Venga, preparado Ok He intentado, eh, he intentado coger la de esa Pero no No me... A ver la patita Acompañada Eso es lo bueno, ¿eh? Esta es la más oscura, yo creo. Los sprays, estos son muy buenos. También este no los sprays, para curarse. <risa> Royal, faltas tú, dale listo. ¿Qué te ha ido a sala? ¿Sí ya está listo también Ah mira Que si no habláis Para La sala